Hoy en día hacemos todo en línea, navegamos, compramos, pagamos las cuentas, hablamos con los amigos, en fin, llevamos a cabo toda nuestra vida ahí. Ahora, gracias a Kaspersky Secure Connection, puedes hacer todo eso y estar seguro de que tu información privada se mantendrá así. Eso se debe a que nuestra solución te dice cuando una Wi-Fi pública no es segura y te permite acceder a internet a través de un túnel VPN seguro. Eso te ayuda a hacer invisibles todas tus actividades para que así tus mensajes, fotos o información bancaria no caigan en las manos equivocadas. Kaspersky Secure Connection: Mantente seguro donde quiera que vayas.